Uy, ah, ¿no? uy, uy, uy, uy, ah, ¿no? uy. Uy, conejo. Bien, le gusta. Muy buenos días, nuevamente. Te, te ayudo. Ya. Tienes que cuadrarte, por favor. <risa> por favor. Ya estamos aquí. almirante. Ya estamos, ya. Aquí están los conejos acostumbrados, por si acaso, a ser cargados. Entonces han, han nacido en casa, han nacido en casa. Pero falta todavía que también traer la alfalfa. No, lo que pasa es que sería interesante que acá conversemos sobre los beneficios verdaderos de la alfalfa. Justamente, ¿Ah? para eso he venido. Para eso he venido. ¿Los beneficios de la alfalfa? Por supuesto que sí. Claro. Se viene sí. pronto, mistura conmigo y la alfalfa. Ah, ya ves. Así es. Ya. Los chicos están haciendo magia, acá nomás todo así, pling, Oye, calientito El Calientito el conejo. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura el conejo! Bueno... Muy, muy buen chancho, ¿eh? Lo que se vio ahí. Ha visto, ha visto, ¿Qué le parece la convivencia? Excelente, excelente. Excel, Mejor convivencia excelente, que en el excelente. Parlamento. Quiero aprovechar el momento para dirigirme a, a todas esas señoras que viven en mi casa. Sí, Muchas gracias, verdad. Lo que pasa es que hay una mala información, René. Qué? ahí A ver. Porque a ver, yo, estoy dando, yo estoy dando un curso de comida nutricional con alfalfa y se han agotado las, las inscripciones. Ay, Estas señoras han ido a protestar solamente porque no tienen cupo para, para las clases. Así es, así es. Así es, así es. Pero digas a su casa, almirante. Así es, la gente le hinchaba. Todos mis seguidores de TikTok, un beso. ¿Y come comida tercera en su casa usted o no? Mm, preferiría no responder esa pregunta. ¿Pero qué come? entonces Después no voy a aceptar tus invitaciones, René. Así Pero yo siempre lo persigo lo para entrevistarlo. Yo he venido tengo acá. que venir a TV para que me dé la entrevista. Si es en ATV, vengo. Por favor. Por favor. Yo veo a TV. Almirante Monteoya. Bueno, pero ya creo que tenemos todo listo, me parece. Puede ser. Vamos, a... caminamos, ¿no es cierto? ¿Qué ¿Sí le parece? Es. ¿No? Ya... ¿Paso conejo Así no? Es. No, los conejos, creo que. Estamos acá. Ya se inquieta Mira, el conejo. Acá. Muchas gracias por estar acá. Gracias. ¿Cómo está? Muy bueno, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenas. Gracias. La doctora, usted es nutricionista. Nos va a dar acá una clase magistral sobre los beneficios de la alfalfa. ¿Qué Así tenemos acá, por ejemplo? Así es, aquí tenemos por ejemplo a un rico emoliente que lo encontramos todos los Así días es. al paso de nuestra casa. También tenemos un extracto de alfalfa, tenemos pan con germinado de alfalfa y también nuestro rico germinado de alfalfa que lo podemos acompañar como por ejemplo con sándwiches, en cremas, en mm. múltiples ensaladas también que es espectacular chicos. Y también tenemos nuestras hojitas de la planta de alfalfa que es un gran alimento y muy nutricional. ¿Qué tan nutricional? Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios cuando uno consume la alfalfa? Para que acá aprenda el acá, caballero. Claro que sí. Lo sé, lo sé, Mario, lo sé, a lo sé, ver... sé, lo sé. Este... Escuche, congresista, escuche, por favor, esto no es comida de tercera. Acá la nutricionista Pierina nos va a dar los detalles. A ver, ¿por qué es beneficioso comer la alfalfa? Bueno, la alfalfa es un componente bioactivo y funcional. ¿Qué quiere decir? Que contiene múltiples nutrientes como vitaminas del complejo B. También contiene el triple de vitamina C que los cítricos y el doble de vitaminas que la espinaca. Estamos hablando que es un componente funcional y sobre todo muy nutritivo. Alfa, también contiene múltiples proteínas vegetales y, sí, y sí, también ayuda mucho en la reducción de grasa corporal. También previene alfa, las enfermedades cardiovasculares. ¿Ah, caray, ayuda bastante a la digestión. ¿Y por qué se asocia tanto con la comida de animales? Ahí está. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Ah? Eso me interesa. Por, por culpa de las es como las del almirante Monteoya, por ¿no? Por mi culpa, sí, el Sataniza la alfalfa. ¿Qué es esto? decirle, señor congresista, que está totalmente equivocado porque mm. la alfalfa es un alimento por excelencia que todos nosotros lo podemos consumir y es más, es un alimento de primera. Comparado con otros tipos de alimentos, ese es un alimento muy nutricional, con múltiples micronutrientes, minerales, olivoelementos y es un alimento muy bueno para nuestra salud. Yo te puedo, yo te puedo, yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que la señorita está mostrando todo esto, pero afuera se come un churrasco con huevos y ahí el flores, No, no, no, es que eso puede ir con churrasco también. ¿no? Podemos acompañarlo con los sándwiches, con nuestro pollito. Por eso van a los pancitas. Pues. Exactamente, lo podemos acompañar todos los días, tanto en el desayuno, el sí. Se resiste, se resiste. Yo me a conejos eso. A conejos. No, pues. A conejos. Almirante, Monteolla. Pero el ¿por el qué meterle al, al, al pan alfalfa? Pues René, por favor. el pan con mm. normal. Ojo le metemos un par de jamón con queso y está el pan más rico. La no, pero con alfalfa es también. también. La alfalfa. Pues, el pan esta tiene mejor calidad de proteínas y micronutrientes que la celga y la espinaca. Entonces Ajá. estamos hablando que es un alimento por excelencia. Uh -huh. Entonces, este ping pong me gusta porque usted le está respondiendo, uh -huh. acá. está jalando las ¿Es orejas al almirante. Es monte hoy está por inaugurar mi restaurante René Exclusiva Mari, de verdad, uh -huh. este, de tres pisos, no. Uh -huh. Primer piso comida primera. El segundo piso. <risa> el de segunda. Y el tercer piso del establo con la alfalfa. Ay, sigue satanizando eh, la alfalfa. La gente A pesar de su presencia, doctora. está ¿eh? escuchando, Y no hay que catalogar un alimento como bueno y malo, porque todos los alimentos en las cantidades correctas son buenos para nosotros. Acomatoco yo entonces, doctora, acomatoco yo. Hay que decirle al señor... Se hace el almirante, ¿eh? Claro, hay que decirle que le falta un poquito de educación nutricional. ¡Uy! uy, uy, uy es, es importante educar. La doctora sabe que soy congresista y soy este almirante, ¿no? Lo han informado que soy almirante, y somos Sí, sí, sí, ¿sabes? ¿sabes? sí, sí, pero da, sí claro, se nota de, que es almirante. Información. Y por ejemplo, también había un batido, creo que se hace con la alfalfa. No sé cómo se hace eso. Efectivamente, se recomienda la alfalfa, por ejemplo, con la manzana, a ver, a ver. los extractos. Este de acá, ¿no es cierto? Exactamente, Exactamente. se cuenta. A ver, prueba, usar, Mari. Ejemplo, con... ¿Puedo probar? Sí, claro que a sí. A ver. sí a ver. Es Tener en cuenta que la alfalfa tiene un sabor un poco insípido, como la acelga, la espinaca, pero es ver, bueno con valor nutricional. Ay, y si primero Pero sé también. A ver, a ver, a ver. Ustedes que están promocionando la alfalfa. A ver limón, ah, ¿no? Ahí está. Ya, pero usted también... Horrible, seguramente. Sí. Dime, pues René, la verdad. La verdad, la verdad. ¿No prefieres un juez papaya con su plátano, su huevo ahí? Pero le puedes meter alfalfa al juez de papaya sí, también. Pero lo vas a malograr, sí, pues, hermano, no se malogra, pregúste. Ah, señor ver, vamos con la, Vamos con la primicia. Ah, vamos con el almirante Monteoya ingiriendo alfalfa. El almirante Monteoya y la alfalfa de una historia de amor. A ver, la verdad que... por favor. Primer plano acá, por favor. Primer plano. Lo rechazo Príncipe. rotundamente, René. Oh, no voy a... eso, es quieren, eso es lo que quieren ustedes los periodistas, que coman comida tercera. Eso es de verdad. Y la doctora se está prestando para el, para el tema. Pero sí, pero la, la población, la ciudadanía los odia justamente por este tipo Prefiero de. Prefiero un juego curtido, no hay. No, no hay. Pues no, pues. pues Reconcíliese con la ciudadanía. Por ya. Favor. Otra vez, primer plano, por bueno, favor. Por Vamos. No tengo que pedirle perdón a nadie, ¿eh? A nadie. No lo voy a hacer por, por la ciudadanía. No, así. lo voy a hacer por mira. ese par de conejos. Ah, por higiene mental. Por higiene mental. No veo un JB. Sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, ya desde acá siento la tercera ya. Podría invitarle a la congresista... A varios, varios colegas parlamentarios. Mira, oh, mira. Momento. Caramba. Lo sé. Primicia. Primicia. Y lo acabo. El almirante Monteoya. Buena. Buena. Aplauso, por favor. No. Solo, César, por solo favor. me queda decir. Y de nuevo, viejo. <risa> Doctor, entonces, por ejemplo, Uno consume este extracto, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que también se aporta energía, ¿verdad? Efectivamente. aporta energía, vitaminas, eh, minerales, también contiene fibra y es un excelente medio también para poder tener energía de buena calidad. ¿Ya Tener en cuenta que yo, yo si creo, se dan cuenta, que el sabor es está Yo creo que está interesado en, en cierto tipo Energía el, el almirante Monteolla. Yo, yo quisiera ver justamente Creo. esa energía que ha causado usted. Quizás salió para un bailecito con esa bueno, cosa. No, si, no sé si si tiene A listo, ver. mi. Alfalfa. A ver, tren que está A ver, ¿qué comen ustedes? <risa> <risa> alfalfa. A ver, alfalfa. con ¡Alfalfa! tercera... <risa> <risa> al <mal rey. risa> es ¡Ahí está! ¡Ahí está hey, la que energía que le onda! dado! qué me ha ha este power lado power. ¡Ay, qué el baño, René! onda! le ha dado energía, le ha dado ganas hay Qué bueno, o sea, nos recomiendas tomar esto eh, apenas lleguemos acá a trabajar, por ejemplo. Claro que sí. Ah, un poquito antes. Loco, tanto por favor, producción, producción. En el almuerzo con las ensaladas, el rico emoliente que, como digo, lo encontramos en todas partes. Que y es Doctora, bien, ¿y usted es cree que, que ha convencido el almirante Monteoya de, de meterse con alfalfa Yo, de vez en cuando? La verdad, doctor, es que no debió de meterse con alfalfa porque nosotros tenemos uno de los más ricos alfalfa. alimentos nutricionales en el Perú. Entonces, eh, no podemos catalogar un alimento como bueno mi mano y REPITO. Así porque... quieran convencerme, no lo van a realizar. Señores periodistas, Uy. yo no voy a comer nunca comida tercera, no voy a comer alfalfa. Pero usted ya lo ha consumido y le ha gustado. Y, y no bailando. sabe cómo estoy. Estoy más asado que los ponejos que han traído. La verdad que es increíble. ASÍ. Lo he echan por la gente, ¿no? MÁS. Pero, ah, ah. pero, pero bueno, de repente con la alfalfa se convierte en un congresista más amable. Difícil. Enercada. De repente lo endulzala. Y no voy a ir a su, a su programa, a la red, ¿No? no voy a ir, señores, pero. Oh. Pero sí, lo invitamos acá a las acá seis de la mañana. Acá, acá, a, a, a acá la en la TV. A las seis tampoco, pero a las 8 más o menos. A sí. las 8, Bueno, como ahora. Sí, el viernes, el viernes viene de nuevo. Eh... Y nos cuenta cuál, cuál es la experiencia en casa. Eh... Qué, ¿Qué efectos Sobre tuvo curso, la alfalfa? que Exacto. La de las ollitas, hambre cero. Hambre cero. Hambre cero ah, ¿sí? ¿Y, y las... podría dársela también a, a, al señor López Aldea? Eh, está un poco asado. Mío? Está un poco molesto. Está sí. un molesto conmigo. ¿Por qué? Por QUE HE DICHO, RENÉ, ESTÁ ASADO. ESTÁ ASADO, ESTÁ ASADO. YA, PERO sabes QUE POR INTERNO ESTÁN DICIENDO QUE FALTÓ UN PEDACITO AHÍ DE TOMAR. SÍ, un juguito, SÍ. sí. UN JUGITO. LA GENTE LE HA gustado, ¿sí? LE HA gustado, PERO... ES EL CHISTOSO DEL DIRECTOR DE CÁMARA QUE me LO CONOZCO AÑOS, YA EL PAYASO. ¿eh? AHÍ ESTÁ. A LA CUENTA, 5, 4, 3, 2, 1... ALFALPA. ALFALPA. ALFALPA. DE TERCERA. Ah, a ver, mire lo que ha causado usted ha hecho el mal, tren. Pues. A ver, ah, ¿no? no, ese es el Ahora sí. Ese es el, el amigo Bata, Tito, Tito Silva. Siten, ya, ah, pues. Genial, Tito, Tito Silva. Muy bien, bueno, muy bueno, muy bueno. Tito Silva pues. Ahí me doy cuenta de los verdaderos no sé seguidores que era. me estima, me quieren, me apoyan. Mire, pues. no los que se ríen de las tonterías que hace J. Ay, me encanta estas curiosidades de la vida. Un, va a ser un, cha, un chamán de la alfalfa el almirante de Montevideo. Claro. Es? Me está dando la razón. Alcalde. Me está dando la razón, un René. chamán, de alfalfa. La alfalfa para chamanes, no es para, no es para. No, no, para... Pues, Me lo acaba de decir, René. Lo no, no, tengo grabado. ¿eh? Chicos, me graban esa parte cuando no, dice chamán. Es multiuso, pues, la alfalfa. Ah, Doctora, gracias por compartir con nosotros este momento también. Un clásico acá. La doctora se está riendo, ¿ah? no me parece que ¿No, sí, esté burlando. Tienes que bailar. Sí, al mal A si tercera. Congresista, estimadísimo, ¿qué sketch hicieron este sábado? ¿Se puso a, a cocinar ver, usted al congresista? Es, amigo Se puso es, a cocinar. Los militares en que es. son tan estereotipados, ¿no? Eso es lo que piensan, es lo que piensan <risa> a ustedes. ¿Qué ¿Qué a, a ver, a ver, ver no, el romance del almirante con Monteoya con la alfalfa en JB. Cocina de.